Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues nuevamente nos encontramos en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en un lugar llamado El Montículo de Miami Burg. Naturalmente, este Montículo de Miami es un lugar emblemático para el estado de Ohio y naturalmente, pues para Dayton, definitivamente es un lugar histórico, es un lugar totalmente histórico y bueno, pues creo que no podríamos dejar pasar la oportunidad de, pues, de mostrárselos a ustedes de mostrarles parte de la historia que tiene el estado de Ohio Dayton y por qué no decirlo Miamisburg ese es efectivamente el montículo que vemos allá ese es el montículo, el montículo de Miami, -burg, Miami -burg. y bueno ¿qué creen? que creen les voy a contar lo siguiente les va a parecer increíble pero a mi parecer y considero de una manera un poquito más pequeña, pero como si esto fuera una pequeña pirámide de Egipto, me van a decir, bueno, ¿por qué? Si nada tiene que ver, definitivamente no. Pero tienen algo en común: que aquí en este lugar se llegaron a celebrar algunos entierros. Efectivamente, que hubo personas sepultadas aquí en este montículo. Esos montículos son, son muy antiguos, definitivamente fueron construidos o elaborados por las culturas indias originarias de aquí del estado de Ohio. pero eso no es no únicamente lo importante sino que voy a girar un poco hacia la izquierda y vamos a ver un edificio que me van a decir bueno ¿qué tiene de importante o cuál es la maravilla es simplemente un edificio naturalmente como construcción lo espero en el interior encontramos que creen y quizá nos va a parecer increíble me refiero por el tamaño pues sea de pequeño pero lo pequeño no es lo importante pero lo importante es todo lo que encontramos dentro dentro del museo y el museo se llama el museo de la guerra fría ok creo que el nombre nos indica algo de la guerra fría bueno pues dentro del museo lo que vamos a encontrar son algunos artefactos y cuestiones que han estado en el espacio, que suena en el espacio y regresaron a la Tierra y ahora, bueno, pues se tienen aquí, ¿verdad? Bien, pero eso ya será motivo de otro otro video. En este momento lo que nos interesa y le vamos a dar cabida es al montículo de Miami Okay, Ok, pues lo que estamos viendo en este momento es la entrada, el acceso y nos vamos a ir por la derecha, tal cual debe de ser, para entrar al parque. Del Montículo de Miami, eso que estamos viendo al frente es parte de lo que es el parque de aquí de Miami, El parque del Montículo. Estamos viendo unas palapas. Alcanzo, alcanzo a apreciar dos o tres palapas obviamente con sus mesitas puede uno venir sentarse comer tranquilamente disfrutar simplemente de la tardecita y del clima cuando el, el clima naturalmente lo permite ahí al fondo lo que vemos es una pequeña estación de radio pienso que es como una, una retransmisora porque tiene las siglas pero espero no equivocarme ok vemos también lo que son unos juegos infantiles Naturalmente, cosa que no podía faltar para los enanos, para los pequeños niños, exactamente. Y bueno, pues, ¿qué más qué más les puedo comentar? que Este es un lugar con historia, definitivamente. Es un parque muy, muy grande. Les comentaba: aquí tenemos la palapa, definitivamente. Ah, oh, ya se me antojó por aquí, es una carnita asada o algo así. O simplemente venir y tomarme una agüita fresca. ¿Por qué no, verdad? ya no le digo que voy a jugar en los juegos infantiles porque bueno ya no creo que me aguanten y si me aguantan creo que no me vería yo también pero en fin en fin en fin la zona que tenemos ahí al frente es pues una zona de estacionamiento naturalmente un estacionamiento pequeño sus sanitarios los vemos ahí al centro y vemos nuevamente otra palapita allá al fondo y nuevamente otro, otra serie de juegos infantiles y hay algo bonito que a mí me gusta en este caso. ¿Y qué creen? Detrás del montículo. Y lo vamos a poder observar un poco más a rato. Existe un campo de golf. No es un campo tan grande. La verdad desconozco de cuántos hoyos sea el, el campo. Pero está muy bonito. Está padrísimo, padrísimo la verdad. Bueno, como les comentaba yo al principio... Les comentaba yo al principio, efectivamente, este es el campo de golf del cual hacía yo referencia. Bueno, pero no es, lo, no es lo importante, ¿verdad? En este momento estoy aquí enfrente de una pequeña palapa que en su interior nos cuenta o nos narran parte de la historia de este lugar. El montículo de Miami. World. Y bueno, pues vamos a ver algunas fotografías totalmente antiguas momentos en los cuales le han estado dando mantenimiento que estoy viendo que esto fue esta fotografía pertenece al año 2009 perfecto hace ya algunos añitos verdad y es, ah, ah, efectivamente lo que yo les comentaba otros otros otros montículos en el estado de Ohio Exactamente Estamos viendo aquí cuatro fotografías Cuatro fotografías de diferentes montículos Ubicados naturalmente en diferentes partes de Ohio No, qué bien, qué bien Bueno, pues aquí seguimos viendo Otras fotografías antiguas Parte de la historia de este lugar Efectivamente, la pequeña palapa que hay me cayó muy bien, muy bien en este momento lo que es la sombra la sombrita bueno, aquí vemos una, una fotografía antigua, amigos una fotografía totalmente antigua esta fotografía estoy viendo que fue es del año fue del año 1930 caramba, historia, historia pura bien, bien, bien Me fascina, me fascina la historia. Pienso que a todos nos gusta. Ya son algunas de las fotografías naturalmente antiguas también. De aquí, de, del montículo. ¡Wow! Bueno, ya le han quitado algunos arbol, arbolitos. Perdón, a la parte de enfrente. Imagínense nada más la historia que tenía todo esto. Ok, ok. Este es el, el hombre. El montículo de Miami. Wow, bien, bien. Realmente nos emociona o me emociona estar en un lugar con tanta, con tanta historia. Y vea nada más que tranquilidad de estas personas jugando ahí al fondo un poquito de golf. Qué bien, qué bien. Es padrísimo, ¿verdad? Es un campo totalmente muy, muy bonito. Bien, pero lo bueno, que venimos en este momento y es de total importancia para nosotros. ¿Qué es? Lo que vemos al frente, amigos... Definitivamente, definitivamente, sí... El montículo... Hoy, oh, perdón... Ay, sentí muy brusco la bajada de un escalón... El montículo de Miami's Board... Que es, efectivamente... Esto que estamos viendo al frente... Cuenta con aproximadamente... 116 escalones... Los cuales... Me voy a posesionar... Enfrente de... La escalera... Y bueno... Pues desde aquí podemos apreciar, esta es, este es el punto en el cual podemos apreciar las escaleras, 116 escalones aproximadamente, y naturalmente una, una placa, una placa conmemorativa al lugar que aquí la encontramos, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Algo que no puede faltar. Ay, a mí como me fascinan, la verdad, la verdad. Los árboles, la sombra que nos dan los árboles, la frescura. Y sentarnos en aquella banquita, oigan. Oh, Realmente es muy relajante, muy relajante. Los árboles, que les puedo comentar, nos invitan a estar sentados abajito a, a de ellos, ¿por qué no? Tomándonos nuevamente, como les decía yo, una agüita. Muy bien, muy bien. Pero, amigos... Vamos a empezar a subir los escalones del montículo de Miami. Espero no cansarme y si me canso, pues con todo gusto, la verdad. Va a valer la pena, va a valer la pena si es que me canso, pero no, no creo, no creo. Lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría y emoción, ¿por qué no? Vamos a ver qué encontramos en la parte de arriba, en la cima, en la cima del montículo. Bueno, creo que ya me escucho un poquito cansado. <risa> en la práctica. Generalmente no, no subo frecuentemente. Este tipo de escalinatas. Ni de pirámides, ¿por qué no? Para mí es una pirámide. Independientemente. Todas las pirámides han sido descubiertas. Igual, como lo vemos aquí. Cubiertas de tierra. Cubiertas de maleza. Y bueno... Ya posteriormente han sido expuestos al mundo Como actualmente las conocemos Ya un poquito más limpiecitas, ¿por qué no? Pero aquí vamos, aquí vamos Y sigo subiendo Seguimos subiendo, seguimos subiendo Pienso que ya voy casi, casi a la mitad Wow Me falta un poco de práctica Bien, bien, bien podemos apreciar aquí parte parte de lo que es el bosque la zona boscosa en la cual se encuentra ubicado o ubicada la ciudad de Dayton, Ohio. Y así es, amigos, definitivamente siempre he comentado que Dayton, Ohio está ubicado en un bosque y bueno, Espero que desde la, desde la parte superior, desde la cima de este montículo, podamos tener una mejor apreciación de todo. Pienso que sí. Bueno, ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Bien. Unos cuantos pasos más. Y estamos en la cima. Claro. ¿Por qué no? Voy a decir, lo logramos. Oh my. Dios, mire nada más. Después de un cansancio, perfecto. ¿Qué mejor que unas banquitas para poder descansar, ay, y tomar aire y tomar un poquito de aire porque sí, la subidita costó un poquito, ¿eh? Ah, oh, no, no, no, sí. La condición física como que no, no anda en su punto. Bien, pero veamos esta esta vista. Qué maravilloso. Es lo que quería mostrarles. La vista de lo que es... Dayton, Ohio. Miamiville. Centerville. Que es un lugar... O son Condados. Ubicados dentro de una zona... Boscosa. Efectivamente, amigos... Aquí lo podemos ver todo, todo es un bosque, totalmente. Árboles al por mayor. Y qué bonito, qué bonito. Estoy girando aproximadamente en los 300, no aproximadamente, sino que sí lo estoy haciendo, en los 360 grados, toda la circunferencia, y es es esto lo que estamos apreciando qué maravilla qué maravilla valió la pena valió la pena el llegar hasta la cima como siempre verdad vale la pena llegar a la cima bien estamos disfrutando de una vista excepcional la verdad Qué bueno qué bueno la verdad me da gusto A principio les comentaba yo que es lo que estamos viendo ahí el edificio que está en el frente ¿Y qué es el, el museo? El museo de la Guerra Fría. y si sí, efectivamente, ahí hay algunos artículos. Desconozco cuáles sean exactamente. En un próximo video, en cuanto a la situación lo permita, podremos cerrar adentro y será motivo de poder mostrarles las maravillas, los objetos que hay ahí adentro. Y naturalmente poder hacérselo llegar a ustedes en otro video. Bien. Continuamos, continuamos viendo continuamos viendo continuamos viendo todo un pequeño valle todo un valle definitivamente lleno de vegetación lleno de árboles y por qué no decirlo aquí en este lugar en el que me encuentro respirando un aire totalmente puro fresco Amigos, si ustedes tuvieran la oportunidad de estar en este momento, en este lugar, sentirían la sensación que estoy sintiendo. Una frescura, una tranquilidad, una paz, una paz definitivamente. Me siento muy relajado, muy relajado. Bien, espero que estas imágenes, o que a través de estas imágenes, pueda yo transmitirles el sentimiento que en este momento me embarga: Paz, tranquilidad. Ah, una sensación de libertad, efectivamente, una sensación de libertad que es, no sé, indescriptible, indescriptible. Sí, así es, y me da, me da gusto poder compartir con todos ustedes, pues estas imágenes tan hermosas, tan hermosas, la verdad, ver un cielo como el que vemos ahí, tan claro y azul. Un suelo un cielo y un suelo verde totalmente verde que emocionante la verdad pero qué bien vamos a, a situar los pies en el montículo que es lo a lo que venimos verdad y si sí, efectivamente estamos notando que en esta parte en la parte superior en la cima hay un pequeño empedrado empedrado perdón que nos hace más accesible más cómoda la estancia en este lugar, y bueno, como comenté también, las banquitas para aquellos que estamos un poquito, quizá pasaditos de kilos. Y porque no, no, no, no, no, sí sí sí me pesó tantito, pero bien, ya estamos acá. Ese es el, el acceso, la entrada por la cual llegamos. Estamos viendo ahí al centro, y bueno, bien, bien, bien. Les comentaba yo, estamos rodeados de una zona residencial o habitacional la verdad las personas que viven aquí alrededor de este parque bueno tienen una ubicación privilegiada simplemente tener un parque sin cruzar calles simplemente cruzar su predio y estar aquí enfrente es un súper súper jardín <risa> vaya envidia la situación bien bien bien pues aquí estamos espero que les esté gustando el video. es muy agradable muy bonito y bueno pues las vistas las vistas como les comentaba yo realmente no no tiene nombre aquí estamos viendo una de ellas las palapas el estacionamiento y bueno la tranquilidad de la cual estamos gozando este momento. Y como les comentaba yo amigos, este es un lugar emblemático dentro de la historia de Ohio. Y se menciona que en otros lugares del mismo estado hay otro tipo de montículos. Pienso y a mi parecer que este es uno de los más importantes. Espero tener la oportunidad de poder conocer, de poder conocer los otros. Bien, bien, bien hay algo también importante y también les comentaba yo esto este montículo ¿qué creen y ya eso los comenté a ver si recuerdan pues definitivamente sí, aquí se llegaron a realizar algunos entierros hubo personas sepultadas en este lugar y pienso que esa fue la razón principal de su elaboración desconozco si aún las haya no me cuenta nada la historia Solamente la historia me cuenta o nos cuenta que sí, aquí se llegaron a, a, a realizar algunos entierros, hubo gente sepultada. Bien, por eso hacía yo mención que esto me recuerda a las grandes y majestuosas pirámides de México, que también algunas de ellas hubo personas enterradas, y las hay, o las hubo, y lo mismo que las tumbas de los faraones en Egipto. Bien, creo que bonito, es emocionante. Historia, historia pura, al 100% en plena naturaleza. En plena naturaleza. Ok, pues vamos a empezar nuestro descenso nuevamente. Ya no me voy a cansar, ya no, porque show es mucho más fácil. Pero miren, si yo no quisiera dejar este lugar. Quisiera estar aquí, quizá toda la tarde. Esperar aquí la noche que empieza a caer que empieza a sentir un poco más de fresco y estar admirando este este panorama realmente no no tiene no tiene nombre esta tranquilidad esta paz que en este momento siento es es algo, algo algo sensacional pero bien tenemos que descender tenemos que poner los pies en la tierra definitivamente y bueno, es lo que voy a empezar a hacer. Bueno, pues vamos a, a continuar, ¿verdad? Ay, ok, ok, ok, ok. Pues ya aquí vamos, vamos, vamos. Y nuevamente... El descenso... No se espera. Como todo, hay que hacerlo con mucho cuidado. Así es. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien, bien. Creo que esto se mueve un poquito. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, bueno, bueno. Pero vamos a continuar el video en cuanto en cuanto llegue yo a suelo firme ok bueno pues con esta imagen como les comenté ya me encuentro en suelo firme con esta imagen nos despedimos de ustedes no sin antes comentarles y pedirles de favor que vean nuestros videos, que se suscriban que le den un like si es que les ha gustado y por qué no tampoco también si no les ha gustado, todo esto es aceptable. Y naturalmente sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Así es, sus amigos de Ale Loli Family Blogs los invitan a que nos vean en nuestro siguiente video. ¿Bien? Pues con esta imagen, con esta imagen me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Bueno, pues en este momento me encuentro enfrente del Museo de la Guerra Fría. El Museo de la Guerra Fría. Bien, lamentablemente en este momento no, puedo, no podemos entrar. Ya vimos los horarios. Vamos a checarlo en el internet para ver qué día podemos venir y de ser posible poder tomar un video y compartirlo con todos ustedes bien pues como les comentaba yo el museo de la guerra fría se encuentra exactamente exactamente lo que es el monticodo de miami porque es aquello es aquel lugar tan bonito que vemos allá y como podemos, ap podemos apreciar en la cima unas banquitas para poder tomar un descanso después de subir Bien, bien, bien, miren. Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Ese es el montículo de miami Y como les comentaba yo, exactamente o atrás o adelante, dependiendo de la perspectiva que tengamos, vamos a encontrar lo que es el Museo de la Guerra Fría. Un museo realmente interesante. Algún día espero tener la oportunidad de verlo. Voy a vamos a buscar la oportunidad propicia para poder visitarlo y mostrarles a ustedes la verdad ok amigos